Mi nombre es Miguel Vega y soy uno de los participantes del segundo programa transnacional de prácticas laborales en Alemania. Finalicé mis estudios en el año 2012 en el Instituto Politécnico Cristo Rey. Yo me dedico a la rama de la automoción, hice la formación completa de cuatro años. Estoy haciendo las prácticas en un taller que se llama Coja Automóviles. La Diputación de, de Valladolid es la, la entidad que subvenciona el proyecto eh, el proyecto está cofinanciado por la Corporación Bajosoletaria de Empresarios y se está desarrollando este año por segunda vez. El programa ha llegado también a la Embajada de, de España de, en Berlín, que nos han invitado, les pareció una iniciativa estupendo. Yo soy Gabriela Ich bin hier die Projektmanagerin an der BBW-Akademie und verantwortlich äh, für die spanische Gruppe. Ich habe mich um die Praktikumsuche gekümmert und äh, betreue bzw. begleite jetzt alle ähm, Spanierinnen und Spanier während ihrer Zeit hier in Berlin. Ich habe den Deutschunterricht organisiert und bin insofern für alles ähm, verantwortlich und arbeite aber auch sehr eng mit der spanischen Projektleiterin mit Andrea Zilgen. Es un grupo de 20 personas, son justamente 10 chicos y 10 chicas, 10 con formación profesional y 10 con un carrera universitaria. En total son de 16 pueblos diferentes de la, de la provincia de Valladolid. Realmente tenemos de los más diferentes perfiles y a la hora de buscar las prácticas, pues siempre hemos preguntado en Berlín, oye, ¿qué, qué opináis de esta formación? vais a encontrar algo? si sí, no? Y así más o menos hemos hecho para seleccionar a la gente que hemos también valorado. Me llamo Jorge Sanabria, soy de Medina de Río Seco en Valladolid, he estudiado arquitectura técnica y estoy haciendo unas prácticas en Capati Stowag, estudio de arquitectura paisajística. Mi nombre es Matías, soy uno de svalbard in unserem Büro für Landschaftsarchitektur. Also ich principalmente primärnamente hace espacios urbanos, espacios verdes, plazas und lo que es urbanismus, más que nada. Arbeiten aber um, in ganz Deutschland, teilweise auch in der Schweiz, in Italien. Cuando he terminado la carrera, me queda solo el proyecto y lo que necesito es experiencia und ahora mismo pues en España es muy difícil encontrar trabajo. Wir freuen uns sehr, dass wir an dem Programm y que ahora como practicantes en nuestro Lo único que nos queda pues, son este tipo de prácticas y si son en el extranjero, pues mucho mejor, porque aparte de, de aprender a trabajar, pues puedes aprender otro idioma y quizás tener más oportunidades de encontrar trabajo. Lleva un curso alemán, las prácticas en Alemania, luego apoyo también a la, en la fase de la búsqueda de empleo y está bastante cubierto los gastos para los partidos. Hemos estado un mes y medio en Valladolid con un curso intensivo de alemán con profesores nativos. A nuestra llegada a Berlín continuamos con la formación lingüística durante dos semanas y bueno luego hemos estado realizando los dos meses de prácticas, cada uno en su respectiva empresa y a la llegada tenemos eh, asesoramiento y búsqueda activa de empleo. Me llamo Gabriele, vengo de Italia y tengo 30 años. Uh, vivo a Berlín due dos años, ahora estoy haciendo un corso per l'integrazione integración uh, de los laboratorios europeos en Alemania. Las más sono son la lengua, que no es fácil de aprender ni de capir al principio, y se encuentran muchas dificultades. La mayor desafortunidad es, a mi de la prensa de la La grupo de en España, en Valladolid y también aquí en Berlín, pero eso no ha sido suficiente sich para que puedan ver muy bien en las empresas. Aunque de primeras el idioma pudiera parecer una barrera, y todos teníamos ese miedo, digamos, en digamos las empresas nos han ayudado bastante, han sido comprensivos con nosotros, y nos hemos sentido, la verdad, que como uno más. Ich bin Deutschlehrerin für ähm, Ausländer, aber in diesem Projekt habe ich eigentlich Deutsch unterrichtet, nur sehr wenig. Ähm, ich, hab, ähm, ich hatte die Position, ich sollte euch Berlin zeigen. Nicht das klassische Berlin, sondern das Berlin, das junge Leute interessiert. Jede Situation ist gut für Deutsch. Ähm, Kurs, klassischer Deutschkurs, Grammatik, Übungen, aber auch die Praxis. Also ideal zum Beispiel, man macht einen Deutschkurs in der Klasse und dann geht man raus und spricht im Supermarkt, im Kino. Wir haben zusammen eine Stadttour durch Berlin gemacht, durch ein Viertel in Berlin und ich hatte das Gefühl, das war sehr interessant für euch. Ihr habt viele Fragen gestellt. Y ese es para mí un perfekto si eh, si a trabajar en otro país no es fácil, porque si no se habla la lengua, no se puede trabajar en la propia profesión. Sin duda uno de los objetivos principales es la mejora de la empleabilidad de los participantes a través de estas prácticas que hacen en empresas de, de Berlín y correspondiente a la formación que tiene. Espero, pues, sobre todo que me ayude a encontrar trabajo en el futuro, ¿no? a mejorar el alemán, a aprender más de mi profesión, a saber cómo funciona un estudio de arquitectura de este tipo. Y, bueno, si me ayuda a encontrar trabajo aquí, pues, fenomenal. Yo creo que sea una óptima experiencia vivir al di de fuori del... Del confine nacional en ecco, otros países, porque se si encuentran culturas differenti modos diversi de di vivir y e questo arrechiza mucho la persona. La verdad que yo creo que es una experiencia bastante interesante. Estoy aprendiendo bastante a utilizar otros programas que no había utilizado hasta ahora. Así que los teólogos pueden sowohl uh, Berufserfahrungen sammeln, como también el Leben en Berlín, bzw. en Deutschland kennenlernen. Also diese zwei Aspekte spielen, glaube ich, in dem Projekt eine große Rolle, dass sie einerseits ähm, eben beruflich sich ausprobieren können und äh, da auch mitnehmen können, wie halt hier in Deutschland gearbeitet wird. Und auf der anderen Seite äh, nehmen sie, denke ich, auch sehr viele kulturelle Erfahrungen mit. Berlin ist una città die vale la pena, vale la pena di essere vissuta. Sono contento, sono molto soddisfatto di essere venuto a bin parece una ciudad bastante tranquila, muy abierta, con edificios bajos. No me importaría vivir aquí, desde luego. Todo depende de, de cómo vaya esta experiencia y si tengo posibilidades de quedarme. Me podría quedar una temporada aquí para volver con más posibilidades a mi ciudad cuando mejore la situación. Berlín es una ciudad multietnica, quindi se encuentran fácilmente tantas culturas. Esto es una cosa muy positiva, creo das que mir persönlich hat es sehr viel spaß gemacht ähm, auch mit den teilnehmern gemeinsam ähm, über verschiedene Dinge sich auszutauschen ich selbst spreche ja kein spanisch ich habe auch ein bisschen spanisch gelernt und äh, wir haben auch viel gelacht und, äh, und ich würde persönlich, äh, sehr gerne wieder so ein äh, projekt machen weil ich denke dass es insgesamt sehr erfolgreich war. ha sido una experiencia estupenda y que, que recomiendo a todo el mundo